preocupante lo que estamos viendo desde un punto de vista social la situación con los taxistas, no los debe sorprender en ningún momento que hayan protestas como las que hubo en Bogotá y que estas se extiendan en otras ciudades. La realidad es que hay un impacto social importante con la entrada de nuevas plataformas, ya lo advertimos en una columna acá en el, en el 2017, un cupo que eh, en su momento llegó a costar 130 millones, hoy no, valen 60 o 65 millones. Imagínense, es como tener una casa que la compró usted en 100 millones, la compró prestada, como muchos de estos cupos, con deudas en el banco y ahora no le dan a usted ni siquiera la mitad. Entonces, eh, hay que ver el problema desde un punto de vista holístico, no solamente la necesidad de que los usuarios tengan un mejor servicio, sino que hay unos prestadores de servicio que, que creyeron un sistema y, y están en unas dificultades importantes. No creo que es justificable que las eh, municipalidades o los, las autoridades locales de tránsito, en el caso de Bogotá, distritales, se laven las manos y digan que es un problema del gobierno nacional. Hemos visto en el mundo que ellas tienen un papel muy importante jugar para resolver los problemas y que mmm, existen soluciones que se pueden aplicar, que requieren entender que hay tanto unos cambios importantes tecnológicos como unas consecuencias sociales que hay que eh, atender. Vemos el caso de la ciudad de Melbourne, en donde se hizo un programa en el cual las plataformas entraron con unos, unos lineamientos jurídicos claros y se les creó una tasa, un impuesto, sobre los, eh, todos los viajes para poder adquirir los recursos y esos requisos, recursos utilizarlos para comprar los vehículos de aquellas personas que no que querían continuar siendo taxistas. Entonces, soluciones las hay. Yo creo que eh, en Colombia tenemos que comenzar a tener... Eh, eh, flexibilidad en nuestro marco jurídico alrededor de transporte y entender que el mercado ha cambiado y, y, y es muy importante que se haga un acondicionamiento que beneficie a los usuarios pero que también se atienda a aquellas personas que se han afectado por estos cambios tecnológicos en el transporte individual.